Yo he estado leyendo el trabajo, ¿no? Y en uno de los puntos que veo cuando tratamos sobre el feudalismo, eh, en la economía del feudalismo, nos habla de una economía de carácter autárquico. ¿A qué se refiere? A ver, este, Rojas Arica, ¿a qué se refiere cuando se habla de economía de carácter autárquico? ¿Qué entiendes tú por.? Ese concepto. Bueno, eh, bueno doctora, ante todo, buenas noches. Eh, si hablamos del feudalismo, como bien explicó mi compañero, en ese tiempo el rey era el que entregaba a los nobles, ¿no? El feudo. Entonces, eh, más o menos sobre lo que habla, eh, el poder era, era uno, ¿no? Que era para el rey. Entonces, eh, a través de él se basaba la economía. No, pero acá en su... En su trabajo, en el 4.3, nos habla la economía durante el feudalismo y hace usted referencia al que la economía en el feudalismo era de carácter autárquico. Entonces, eh, yo le pregunto, ¿qué, qué, ¿qué cosa es esa economía autárquica? ¿A qué se refiere? Doctor, buenas noches. Sí. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Gerardo Aguilar, eh, integrante del grupo, quisiera adicionar a lo manifestado por mis compañeros. Una economía autártica eh, nos eh, orienta como una autosuficiencia en lo que se refiere al aspecto económico, como si eh, se valiera por sí mismo. De su economía. A eso se refiere una economía autártica, doctor. Doctor, buenas noches. Cruzado Lujanas, integrante del grupo. Es autártico, ¿por qué? Porque en ese tiempo no existía el comercio. Existía intercambio, doctor. comercio, ¿no? Entonces, la economía se basaba básicamente en el intercambio, ¿no? Entonces, desde ahí desprendemos el sinónimo de la palabra autárquico. Doctor, su audio, por favor, está apagado. Ya, ahora, si nosotros damos una mirada hacia atrás en esta economía autártica... ¿no? donde había un, eh, un intercambio de, de repente de productos. También nos estamos refiriendo en, en, en el tiempo de los Incas, no cuando había ese intercambio, ese trueque de productos entre ellos mismos para eh, solventar su economía y su alimentación. Eso es lo que viene de hacer de repente una economía antártica ¿Ya? Eh, que se basa prácticamente en los recursos propios ¿no? y la autosuficiencia. ¿Ya? Es el, podría decir, como el, el, el, que se centra en el bienestar y la prosperidad. ¿En qué? En la utilización de los recursos propios y la autosu autosuficiencia. Eso es un poco lo que quería eh, eh, ver, porque acá veo en su trabajo la economía era de carácter antártico y muy bien que hayan tocado ese punto, ¿no? Porque es parecido al a esto que yo le hablaba de Keynes y después vino el estado, eh, el estado no, perdón, me acuerdo, de bienestar. ¿No? ¿Se acuerdan del, del, después de que Keynes hace su... de la estatización de que Keynes era, era partidario de que el Estado participara en toda, en toda la economía e incluso en todas las empresas? De ahí viene el Estado de bienestar, en la cual el Estado ¿no? brinde ese bienestar al, al ciudadano. Es algo parecido con la economía autárquica okay, de, de la época del feudalismo. Ahora, el feudalismo también se, se sustenta... En cuatro grandes bases, ponen ustedes. ¿Cuáles son esas cuatro grandes bases en las que se centra el feudalismo, Ambrosio? Doctor. Sí, buenas noches, doctor. Este... Eh, Por días, pegate un poquito a tu micrófono que no te escucho muy bien, este Ambrosio. Ahí, doctor. Ah, sí, ok. Bueno, este la creación del no, digo, este, el feudalismo me dice no doctor sí, sí el, el feudalismo bueno este te de, de podría decir que el feudalismo este bueno podemos este, constatar este en el en el pirámide no que, que viene desde arriba No, etapas. yo te estoy te estoy preguntando cuáles son las grandes bases en, las cuatro grandes bases en que se centra el feudalismo. Doctor. A ver un ¿No? momentito Vega, por favor, con Ambrosio. Porque se supone que Ambrosio. Sí, doctor. estoy ¿En, en cuáles son esas bases en que se sustenta el feudalismo? Sí, Eh, bueno, este, se podría decir que, bueno, en esa etapa del feudalismo, eh, se empezó este a, a, a comenzar con la con la agricultura, doctor. Este, bueno, se solventaba este, su economía en, en la agricultura. Sí, Parece que tú no hace... El trabajo leído en cuáles bases? Vuelvo a repetir: se supone que todos han hecho el trabajo, todos han hecho su aporte. Entonces, yo te pregunto, ¿cuáles son esas bases en que se sustenta el feudalismo? Doctor, doctor, este, disculpe, lo que pasa es que eh, lo que pasa es que el compañero no tocó ese tema y nos, eh, de repente no ha podido leerlo, no, pero en sí se sustentaron en cuatro grandes bases, que fue la propiedad territorial, la influencia de los caballeros, la conformación de los señoríos y las servidumbres y el poderío de la iglesia, ¿no? Cada uno de acuerdo a sus escalas tenían mucha influencia en esa época, doctor. Okay. Ambrosio, hay que leer bien el trabajo. Eh, eh, Vega, tú me dices que quizás no le tocó esa parte, pero no, el trabajo es del grupo. El trabajo es de todo. ¿Ah? Y si sobretiene de que todos tienen que, si bien yo aporto eh, un concepto dos conceptos, pero eso no me, no me da a que yo tengo que saber los demás conceptos. Supongamos en una sustentación de tesis. No, A usted le preguntan, bueno, ¿su tesis en qué se ha basado? Y de repente no contestas. ¿Por qué? Porque de repente te han apoyado en hacer el, el, la tesis, ¿no? Por eso le digo, cuando se hace un trabajo, si bien es cierto, son ocho, creo, los, los integrantes, no sé, si los ocho aportan, entonces los ocho tienen que saberme el trabajo, ¿no? Y por los conceptos que ustedes ponen acá, ¿ya? Eso es lo que yo quiero que, que entiendan este, un poquito, ¿ya? Porque yo también he hecho trabajo, ¿no? También he sido en decir, no, ya haz, haz tú el trabajo nomás y dame mi parte que yo le estudie, ¿no? Pero era un gran error que uno cometía, ¿no? Porque cuando iba yo a, la, a, la, a las exposiciones, me preguntaban de, de la parte que yo no había hecho y ahí es donde a veces uno cae ¿ya? así que porque si ustedes ponen esto lo que, ha, lo que estoy leyendo acá en, en su trabajo, en la monografía vuelvo a repetir se supone que todos deben de tener conocimiento así que Ambrosio, para la próxima por favor, hay que leer ya yo sé que todos trabajan pero hay que darnos un tiempecito para leer el trabajo eh, a ver ¿Alguna pregunta de sus compañeros? Porque me, me supongo que deben de estar a, al tanto. A ver, Antonia Guillón, ¿tienes alguna pregunta para, el, para tu grupo? Para el para el grupo de tus compañeros. A ver, doctor, ¿No buenas noches ante todos. No, sí, pero noches. está fallando. Sí, quería decir cuánto ha influido desde aquella época en razón del Estado a estos tiempos actuales. Si ha habido un, un crecimiento fuerte, al menos en el Perú. ¿no? Si ha desarrollado el estado, el estado de Derecho como debe ser. No, no sé cuál es su criterio. El Palomino Cruzado. Thank yeah. you. Eh, Antonia, ahí yo, ¿está conforme? Sí, lo tengo claro, doctor. Ya, Gracias, okay. más bien. Muy amable. A ver, ot otra pregunta. Los que preguntan también tienen nota. A ver, doctor, ¿se pueden? A ver, Benito. Ahorita van a preguntar todos. Eh, bueno, es, eh, eh, a ver. El un doctor, ratito, Es que, vea, ese es el, el trabajo de investigación, el, la monografía, ¿no? Para que todos participen. A sí, doctor, ver, el mogrovejo. Doctor, doctor. Bueno, el todo es interesante porque trata de una época en que había pues un sistema económico y social mundial diferente. Habla del feudalismo, ¿no? Y en ese feudalismo eh, había una composición social diferente. Hablamos de los señores feudales. Entonces, ¿por, ¿por qué había una economía autárquica? Porque al interior era eh, una economía cerrada, eh, inclusive de autoconsumo dentro de ese pequeño estado. Entonces, eh, eh, ¿y qué pasaba entonces cuando no había un producto, por ejemplo? ¿Cuál era la relación entre las personas? Porque tendría que traerse de otro lugar y, y había pues una escasez de algunos elementos que producían inclusive enfermedades eh, necesariamente había que traer por ejemplo la sal fue un problema fundamental en la época de las monarquías porque no había comercio exterior solo interno entonces eh, eh, era un estado diferente en esa situación la pregunta sería ¿cómo es entonces que funcionaba la economía interna por ejemplo, en elementos de, de pan llevar, en elementos eh, eh, para la cocina. Cuando, ¿cuál, ¿Cuál era el problema fundamental en esa época? A ver, Cárdenas León. Cárdenas León, ¿me escucha? Sí, sí doctor, buenas noches. A ver, dale, por favor, tu... Tu respuesta a Morovejo. Bueno, doctor, como hace un momento se mencionó, no, este, este feudalismo como era autártica, ¿no? Como usted lo mencionó y como lo mencionamos, ¿no? Eh, era una economía autosuficiente, ¿no? Yo creo que, bueno, el compañero se refiere que ¿Qué pasaba en la situación en la, en la cual no, no, no, o sea, no contaban con el con el producto ¿no? yo creo que en ese momento ocurría lo que era lo que era una escasez de productos no mm. Y, mm. Sí. Ah, ¿puedes? para complementar eh, le decía justamente un problema era la sal o sea con lo que dice la compañera había escasez no era tan escasa la sal de ahí viene la palabra salario entonces se pagaba con sal porque había escasez en esa época no había comercio intercambio de como ahora hay intercambio de comercio internacional o entre estados entonces había productos tan escasos imagínense eh, en la época Netamente agrícola, y en un lugar dado, supongamos, no había trigo, ¿con qué se hacía el pan, no? Si había, por ejemplo, sequía en una zona. Entonces, era un problema de la autarquía, era un problema que afectaba a muchos estados y a grandes poblaciones. Entonces, por eso luego terminó pues, rompiéndose este sistema, ¿no? Creo que ese es el fundamental. Doctor, disculpe, un poco rebatiendo lo que dice el compañero, si bien es cierto cuando hablamos de un estado autártico en el, la época del feudalismo, yo pienso lo siguiente, si bien es cierto no hay datos exactos de que han habido escasez, ahora, cuando ellos se convierten o convierten a su economía autártica era porque prácticamente era, eran autosuficientes y podían generar cualquier tipo de alimento, si mal no recuerdo, la caída del feudalismo no se dio por esas cosas, se dio por lo que yo expliqué, ¿no? La crisis del orden feudal, ¿no? Este, la caída de la iglesia católica. En un estado autártico, en una política autártica, en una economía autártica, obviamente que se toman esas decisiones porque los estados que manejan ese tipo de economía son autosuficientes como para conllevar eso. Ahora... Él habla de la palabra salario, compañero, te, te diré que eso viene de mucho más antes, ¿no?, del tiempo que tú estás mencionando. Y si mal no recuerdo, no recuerdo con la exactitud del año, el año, la época del salario, pero eso fueron en las apariciones de las primeras monedas. Eso lo llevé en derecho monetario. Cuando se habla de que cómo se crearon las monedas, se pagaban con conchas de cauri, hasta se, se cómo se pagaba con sal digo que realmente ese estado no tenía que hacer, pero al manejar una economía así que haya prosperado tanto es porque no es tan económico, compañero. Gracias. Yo creo que en conclusión en este, en esta economía autártica, es simple, ¿no? Se utilizó los recursos propios y la autosuficiencia. ¿Para qué? Para, para el bienestar y la prosperidad. ¿No? si bien es cierto como dice su compañero vega no no hay conocimientos de que en ese tiempo hubo escasez de repente de alimento pero debe haber debe haber visto no como en todo en todos los en, como en, en grecia en roma no en el, los estados feudales siempre hay esa escasez no pero ellos que utilizaban esta economía de ayuda entre ellos? Pues si yo de repente, como decía Mogrovejo, ¿qué pasaría si no hay trigo? Pero de repente en una zona no hay trigo, pero en otra zona hay trigo. Entonces ahí es donde iba a ser el intercambio de alimentos. Por eso es que ellos dicen de que se centraban en el bienestar y la prosperidad en la utilización de sus propios recursos propios y la autosuficiencia. O sea, prácticamente un... Una economía estatal, lo que se podía llamar en pocas palabras. ¿Otra pregunta? A ver, ¿quién hace otra pregunta? Buenas noches, profesor. ¿Puedo preguntar? ver, Salazar? Preguntar? Sí, profesor, tenía una inquietud antes de preguntarle a la compañera, felicitarle al compañero de Valencia por su exposición ha sido clara y concisa. Solamente tenía un equipo cuando empezó su, su posición, con repente a las familias, cuando estaban formando, su inicio, de era un ¿no? Y habló de las bandas. Eh, no me quedó claro si estas bandas eran este, nómadas o ya estaban establecidas, ¿no? eh, Lo que no me quedó claro, que tenías que tú y te a preguntarla. A ver, Rojas gracias. Uh, sí, doctor, este como eh, indica, ¿no? Este, sobre las bandas eh, indicó el compañero que eran grupos locales. Esto quiere decir que ya más o menos se dio para eh, el área del neolítico. ¿Por qué? Porque ya este, en ese tiempo existía la ganadería, agricultura y ya no eran este, nómadas. ¿Sí? O sea, las bandas, como dice acá, fueron los grupos locales, integrado por un número más o menos estable, poco numerosos y compuesto por familias de bajo nivel cultural. Por eso es que ¿no? ese, nombre, ese nombre de banda, que hasta ahora mismo ya se aplica ese nombre, bueno, a otra, a otra clase de personas. Ya, a ver, eh, ya hemos terminado con esta... Con esta exposición, nuevamente las felicitaciones para, para el grupo, ¿no? Y siempre eh, hay que leer, ¿ya? Si bien es cierto, prácticamente aquí el que, eh, digamos, ha, ha paliado todo esto ha sido Vega, ¿no? Pero Vega solamente no comprende el grupo. El grupo lo, lo conforma ocho, ocho o 9 alumnos, ¿ya? Y... El trabajo es de los ocho y la nota es para los ocho. Ahora, con hago? Les pongo buena nota a Vega y a ustedes. ¿Qué le pongo? ¿Mm? Por eso le digo, señores. Doctor, doctor, disculpe. Sí. Doctor, una última acotación, ¿no? La compañera Obregón ahorita ha escrito en el, en el chat, error. Ahora, mire, en Telesub cuando llevamos derecho monetario, dice, ¿no? La sal como primeras monedas, dice... Amplias zonas del mundo, fundamentalmente prácticas usaron la sal de la roca como valor de referencia en sus intercambios comerciales durante el imperio romano. Recuerden que el feudalismo se da después de la caída del imperio romano, ¿no? El imperio romano. Este, se trabaja y se pagaba con sal. Durante el imperio romano se tra el trabajo se pagaba con sal. ¿no? Como la compañera Obregón ha escrito error, compañero, bueno, yo le estoy afirmando lo que yo he leído, ¿no? De repente ella ha leído más que yo, no lo sé. Y bueno, doctor. Ya, a ver, eh, Obregón, eh, a ver, pues, algo que... Doctor, ¿me escucha? Sí. Sí, allá. No sé, el compañero Alex, eh, cuando yo le puse error, no sé en ningún momento ni a qué me refería. Yo no, no me referí ni a la sal, a lo que me refería era cuando comenzó a hacer publicación con la economía auto auto autocárpica, como se va a hablar. ¿Tárquica? En eso, porque estaba dando un que luego, y luego lo mejoró, que es muy diferente. Estate atento, compañero Alex. Tu no, grupo no, no, son... no escuchaba. Ya, bueno. Bueno, entonces cerramos la, la exposición y ya para la próxima semana, ya vamos, como ya pasamos a la doceava semana, entonces vamos a eh, de repente hacer dos grupos, ¿ya? Eh, el foro se lo voy a colocar sábado o domingo y le voy a dar el tiempo suficiente para que ustedes lo desarrollen y lo envíen. Y ya no quiero, por favor, que me estén enviando a mi correo, ¿ya? porque todo, le voy a dar el, el tiempo suficiente ya eso es lo que, que tengo que, que eh, manifestarle ya bueno, dicho esto nuevamente las felicitaciones para, para este grupo que, han, que ha tratado sobre un tema muy importante donde estamos viendo prácticamente lo que es el Estado, ¿no? y cuando nosotros hablamos de Estado, hay, no hay eh, un concepto claro, si bien si, si bien es cierto cuando hablamos de estado eh, cada cada cada jurista tiene su concepto de lo que es el estado propiamente Uy, Dios tu audio pues sí, hijo ya eh, por ejemplo cuando Raúl Ferrero un gran constitucionalista él manifiesta que el estado qué cosa es es una sociedad dice una sociedad más poder o sea, una sociedad políticamente organizada a la colectividad humana organizada políticamente sobre un territorio. ¿No? Son diferentes conceptos que hay de Estado, pero muy bien detallado, muy bien explicado por Alex Vega. Felicitaciones nuevamente y vamos a pasar al tema de hoy día, que es también relacionado con el, el Estado. Hoy día vamos a ver las diferencias entre las formas de estado. Vamos a, a ver la diapositiva. Un momentito, por favor, para poderles compartir.